Guillermo, esta es una foto de cómo estaba tu pie antes de empezar con el aceite Lega. de las plantas medicinales Lega. Con, Lega. Moringa. con moringa. Este aceite es muy bueno para curar todo lo que son las heridas. Deja seguir viendo cómo estabas antes. Ya. Todo lo que son las heridas es muy bueno este aceite. Aparte de eso sirve para curar y desaparecer el hongo. Que ...causado por la misma diabetes. Y ahora enséñanos cómo está tu pie ahora. Está totalmente sano. Dame tu teléfono. Cerrar las heridas. Tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Este aceite es muy bueno para poner en la parte... ...aparte de la inyección... Se inyecta y encima se pone para, para la herida y para el hongo. Mi pie estaba lleno de hongo. ¿En cuánto tiempo usando este aceite te curaste? Ya déjalo ahí nomás. Ya, yo a, a, la, a la vez me sigo poniendo. Ajá, pero ¿en cuánto, tiempo, ¿en cuánto tiempo te cerró? Ya, esto me cerró más o menos a los tres meses a los tres meses porque me, me iban a apuntar dos dedos posiblemente eran tres, pero gracias a, al cuidado mío y a la medicina la, la Moringa y a, mi, y a Dios. Ah bueno a Guillermo, Dios. entonces en tres meses aproximadamente dentro del tratamiento y con el aceite Obviamente. de las plantas medicinales se te cerró esa herida. Se cerró la herida y Aparte, primeramente hay que tener fe en Dios, porque bueno. Él es el que cura, Él puede, él hasta los muertos los hace, lo, lo revive, pero siempre hay que tener fe. Eso, y no, seguir el tratamiento. Y seguir el tratamiento, Ya. seguir por ejemplo con la bueno, alimentación sí, adecuada. Sí, bueno, gracias Guillermo.